Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, hemos vuelto a la casa, pero con otro material, ¿vale? Ahí tenemos los bloques, ¿vale? Eh, después de que la furgoneta se estropeara, eh, la verdad, pues nos hemos venido otra vez <risa> y hemos cogido bloques. Porque la verdad es que lo de las piedras no me gustó absolutamente nada. Y vi estas, estas bueno, estos bloques de cemento, que yo creo que van a venir bastante bien para para ponerlos ahí, eh, como veis pues bueno, eh, en realidad no es material de obra que haya robado porque eh, esto estaba en un descampado mmm, donde parece que echan escombros y estas eh, rocas por ahí que podéis ver que están rotas, están partidas por la mitad, pero a mí este tamaño me viene perfecto, además si no estuvieran rotas por la mitad la verdad es que yo creo que no podría con ellas porque serían demasiado grandes, así que nada, eh, gracias a esto pues puedo poner eh, las baldosas a mi casa y esto sí que son baldosas amarillas y lo malo es que bueno pues está empezando a llover pero bueno intentaré ponerlas aún así ya que la lluvia me da un poquito igual vamos a ello así que nada vamos a reemplazar por estas piedrecitas que tenemos aquí con estas losas por estas que la verdad es que son bastante irregulares y no nos viene nada bien porque no nos queremos caer bueno pues me faltan por poner solo tres bloquecitos más y ya lo tendremos aquí os enseño Vale. Me faltan estos bloques de aquí de la entrada Y el resto, bueno, ya estaría puesto más o menos Así que nada, voy a por ellos Y ya venimos y lo terminamos Si acaso, pues nada, todas esas piedras que tengo por aquí a los lados Que son las que hemos quitado Que son las que hemos cogido de la cantera Pues lo pondremos a los laterales Y ya está, yo, yo creo que queda un caminito más o menos decente bueno pues yo diría que esto ahora sí que está acabado vale, tenemos aquí el pasillito con las baldosas y ahora esto es un poquito más regular vale, porque estas baldosas son de cemento y por tanto son planas y bueno, aunque no es que esté todo perfecto ni recto al menos se puede andar sin ningún problema para cuando llueva ha sido un trabajo bastante duro porque ha sido un trabajo bastante duro porque pesaban bastante estas losas de cemento que tengo aquí Ya cuando llueva pues se limpiará un poquito Porque bueno, le he dado con la escoba y tal, pero, pero tiene mucho, mucho barro Así que nada, vamos a casa, nos duchamos y descansamos Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego